Sin ti, mujer, no valdría la pena el camino, ni sentiría estas ansias de gritar que quiero seguir vivo. Sería como una sombra, caminando sin sentido, los callejones oscuros de un corazón vacío. Sin ti, mujer, no existiría diferencia entre la noche y el día, porque después de calentarme con tu cuerpo y alumbrarme con tus ojos, dime sinceramente, qué me quedaría, más que el triste recuerdo de que un día fuiste mía. Sin ti, mujer, me faltarían tus regaños, tus acciones aún de niña y tus caprichos de mujer maridosa. Faltaría en la mesa la rosa y el café de la mañana, tu silueta navegando por la casa, inundando con tu aroma cada espacio. Sin ti, mujer, sería como un loco para el mundo, que dejaría de escribir poesía, pues prefiero la tierra fría que la soledad de tu partida. Y aunque sea pecado decir esto, lo digo hoy y lo repetiría, que sin ti, sin ti, no quiero la vida. Sin ti, mujer, partirían contigo las cosas simples, los detalles pequeñitos que endulzaron toda hiel, porque a pesar de tener el mundo en contra, siempre me ha sido fiel. Y esa fidelidad es la que me ha dado el valor para luchar contra la injusticia social que condena a dos mujeres solamente por amar. El amor que yo te tengo no tiene comparación al juego sucio y vulgar con que algunos nos quieren señalar. Porque es un amor del alma, más allá de la carne y del que dirán, que lo ha madurado los años. Y solo Dios, sí si solo Dios me lo podrá quitar. El amor que yo te tengo es tan fuerte como el acero y tan sensible como la seda, es tan profundo como mi conciencia y tan evidente como mi rostro, es tan natural como la vida y tan misterioso como la muerte. Por eso, mucha gente no lo comprende. Sin ti, mujer, me faltarían las coplas que el aire suele cantar para arrullar los corazones que quieren anidar con la sinfonía de la diversidad, me faltaría la ruta y el camino se haría plural, donde me perdería tratando de rastrear el aroma de la flor de capomo, que como tú, nadie más lo puede transpirar.